bienvenidos a mi canal Creaciones Bettina hoy haremos el paso a paso de mi último video Es una petición, me pidieron que hiciera un regalo para el aniversario de la vez de cumpleaños, espero les guste Quiero enviar saludos a Paulina Cárcamo, Lady Wifi y Ángela Aital Cuando iniciamos un noviazgo lo hacemos con mucha ilusión y confiados de que nuestra relación vaya creciendo cada día más Es por ello que cumplir un año dentro de un noviazgo es un logro que debe ser celebrado con mucha felicidad Ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso Vas a cortar dos palitos en madera balso de 24 centímetros de largo por 2.5 centímetros de ancho. Vamos a utilizar igual tablitas de madera de balso, cuatro tablitas de 2 centímetros por 29 centímetros de largo. Y otras cuatro tablitas de 2.5 centímetros por 23 centímetros de largo y las vamos a pegar así. nos quedaría así ahora vamos a tomar estos palitos, los más largos y los vamos a pegar en cada extremo lo vas a hacer así como lo estoy haciendo ahora vamos a pegar estos dos los vas a pegar así nos quedaría así ahora vamos a hacer la base, vas a cortar un cartón de 42 centímetros de largo por 41 centímetros de ancho y en los cuatro lados vas a medir 9 centímetros, vas a repasar con la tijera de un lapicero sin tinta para luego hacer los quiebres todos los quiebres vamos a cortar acá en estos lados igual en estos dos y vamos a armar la cajita como siempre lo hemos hecho pegamos con silicona nos quedaría así la base ahora vamos a hacer la tapa vas a cortar un cuadro de 32.5 centímetros de largo por 31.5 centímetros de ancho y en los cuatro lados vas a trazar 4 centímetros igual vas a trazar o a repasar las líneas con la tijera para luego hacer los quiebres cortamos en este extremo igual en este otro extremo nos quedaría así ahora lo que vamos a hacer es decorar esta parte superior de la tapa vamos a coger una tira de foamy de 4 centímetros de ancha y voy a trazar acá 1.5 centímetros esta coma eva es con brillo. Si desean hacerlo con brillo, van a hacer las letras así como las voy a hacer para que te queden al derecho. Lo que vamos a copiar es Feliz Aniversario. como les dije le estoy haciendo así las letras al contrario porque el otro lado tiene brillo entonces al recortar me deben de quedar derechas pero si lo quieren hacer con otra goma eva de un color de fondo entero lo escriben normalmente acabo de hacer la S porque la otra S que copié la hice al contrario y no tenía que ser así como esta. Vamos a recortar. Vas a coger tiritas de colores. Son papeles de colores y vas a cortar cuadritos. Esto sería para hacer unos regalitos. ¿Nos quedaría así? Acá delineé las letras por los lados con marcador negro para que se vean más. Delineé estos regalitos. Lo hice así. Hice como una cruz y un moñito. Y decoré. puedes hacer punticos o lo que desees. Pegué también estos corazones en goma eva, los recorté y los pegué. Y los delineé con marcador para que se vean más. O sea, para resaltarlos. Estos, estos huequitos los hice con la perforadora. Fíjate muy bien en este lado que sea a lo largo pega las letras a lo largo de la cajita voy a quitar la tapita porque a lo largo de la caja vamos a medir 3.5 centímetros que es donde vamos a ubicar los palitos que pegamos en la base que hicimos de madera, igual lo haces en el otro lado, mides 3.5 recuerda que deben de medir estos 3.5 centímetros a lo largo o sea donde mide 24 centímetros ahora este palito lo voy a pegar acá el largo del palito es, es como deseen que no se pase de los que están a los lados o sea más corto ¿para qué voy a pegar este esta tablita acá? lo voy a hacer porque acá vamos a sentar un osito peluche, el peluche que se quedaría así, o pueden también colocar ahí dentro una cajita. Ahí se recostaría el osito. Bueno, vamos a colocarlo por acá, que ahora seguimos con este paso. Acá para que me dé estos 3.5 centímetros, porque acá van pegados estos palitos, a partir de los 3.5. Al lado y lado, o sea, que quedaría así. Esta sería la base de la caja, quedaría así pegadita. vas a hacerlo con silicona caliente nos quedaría así, acá ya la pegué voy a colocar así para que aprecien bien vamos a colocar una cinta ilusión de 3 centímetros de ancha acá en esta parte inferior de la base vamos a hacerlo alrededor de toda la base vamos a hacer un moñito acabo de cortar estas puntas el moño es del tamaño que desee voy a pegarlo con silicona caliente nos quedaría así voy a colocar acá la tapa para cerciorarme que haya quedado bien ahora voy a coger un frasquito de vidrio y voy a colocarle chocolate y a decorarlo con esos emojis nos quedaría así, acá hice un emoji delante para la tapa y lo decoré así escribí frasecitas de te amo vas a utilizar una cajita que tengas a la mano que sea pequeña y vas a borrarla con papel negro y este otro papel donde voy a copiar una frase acá ya la muestro lista en esta parte copio un mensaje tendrá tu amor es el mejor regalo que he recibido y hoy en tu cumpleaños quiero retribuirte toda la felicidad que día a día me das feliz cumpleaños voy a colocar serpentinas y dentro iría el frasquito de nuevo colocó serpentinas, igual pueden colocar papel sea picado como deseen como pueden ver en la parte inferior copie feliz cumple ahora vamos a utilizar dos bombas con soporte esta bomba es R6 acá en esta parte lo que hice fue cortar y luego abrí así, esto sería para pegar en la base de madera acá en la tapa copié un mensaje, se fijan que les queda el derecho amor y deseo recordarte lo importante que eres en mi vida y lo mucho que te amo amor cuando empezamos esta linda relación sabía que por tu manera de ser y por tu forma y por la forma que nos entendimos me di cuenta que seríamos muy felices, llevamos ya dos años juntos, me siento la mujer más feliz del mundo, feliz aniversario mi amor. Y la pegamos. Acá en la base coloqué papel seda picado y vamos a colocar el obsequio, en este caso voy a colocar una loción y lo voy a colocar dulces. Pero como siempre les he dicho, coloquen lo que ustedes deseen a tapar, acá vamos en la parte inferior a colocar el peluche y la cajita y en los lados vamos a pegar las dos bombitas. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado la idea y a ti amiga la que me pidió este video, espero que haya llenado todas tus expectativas. Manito arriba si te gustó, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Un abrazo para todos, hasta la próxima.